querido, tantas lunas como te da bienvenido. Hola Gonzalo, muy bien, muy bien aquí, a la guay, te esperando. Sí, oye, tanta cosa. La conversación de esta noche. Tantas cosas que pasan en la noche. Sí, te quiero preguntar. Contaba antes esta de, amiga. Sí, antes de entrar al tema de lleno del cual eh, el cual yo vengo anunciando desde el inicio del programa, Claudio, un tip, un par de tips rápidos para poder manejar lo que significa el impacto, el shock, eh, de un portonazo, una encerrona. ¿Podemos darle algún tips a la a Macarena y tantos que sufren de, y que han sufrido de este tipo de hechos que son terribles? ¿no? Bueno, ahora que llegue a la casa rápidamente, que llore todo lo que tenga que llorar. Que eh, es, es, con, o, Operar el corazón ¿o algo que el corazón. Sí. Bueno, revisar la presión rápidamente, cómo está. Eh, los medicamentos, estar atenta a eso. Eh, pero sí, es decir, eh, todo lo que tenga que llorar con quien corresponda. Contención es lo más importante en este tipo de cosas, ¿no? La contención. Sí. Y que los que estén al lado de ella, dejarla que llore, que exprese, no criticarla, uno tiende de repente a criticar, pero ¿cómo? Te metiste por ahí, por acá, qué sé yo. Tú sabes que... Todas esas críticas, nada. nada Mañana le tiran la oreja y todo lo que corresponda, pero... Oye, pero no es eso. La gente te reta. Oye, pero ¿cómo? Oye, pero... Oye, pero lo menos que queréis que te reten si pasáis por, eh, por un momento súper traumático, y más encima que te ven que retar y se da, ¿eh? ojo, es muy común. Así buen, sí, sí. buen consejo que da, Claudia. Oye, per permiso, que saque el tecito porque hasta ahora es justo... Damos un saludo entonces. Salud, mira, también está con el tecito, ¿ah? ¿eh? Oye, ¿cómo está Mónica? ¿Cómo está la familia? Eh, bien, bien, Qué ahí eh, yendo a acostarse, un día la madre... Hijo, gente, visita. Sí. Hasta tarde. Sí, pues todo ah. típico eh, se queda sin deseo. <risa> <risa> <risa> es lo que suele ocurrir cuando uno recibe visitas y muchas. Oye, Claudio, bueno, Exacto. a propósito del Día de la Madre, eh, quisimos hacer este espacio eh, enfocado en quienes quizás a esta hora, uno nunca sabe, reitero. ¿Cuántas historias, cuántos eh, casos, cuántas personas están detrás del parlante? Uno nunca sabe hasta dónde la señal de videobio -video está llegando y a quiénes está llegando. Eh, respecto a eh, quienes han sufrido la pérdida de su madre, hace rato, recientemente, no sé, cada uno vive el duelo a su manera, eh, creo yo, y, y eso también te lo vamos a consultar a ti. Pero además, de madres, este día, hace poco, ...o hace años, hace bastante tiempo... ...también están viviendo el dolor por haber perdido un hijo o una hija... ...¿cómo salir de esa nostalgia de una jornada súper ligada a la emoción? Con, con, con Puede ser lo más probable, el, el llanto, el recuerdo... ...para poder entrar a un día laboral... ...porque estamos hablando de que muchos trabajan en unas horas más... ...y quizás todavía están escuchando la radio... ...y de repente les daría bien escuchar consejos relativos a esto, ¿no? Bueno, cuando tú dices... Nostalgia por haber perdido a alguien, ya sea la madre o un hijo, siendo madre, perdiendo su madre, qué sé yo. Eh, la nostalgia es un poco recordar con, oh, con nostalgia, con pena, con emoción eh, a un ser querido. Y la nostalgia estaría dentro de lo esperable, que es eh, mantener siempre ese contacto afectivo con la persona que ya ha partido. Eh, pero si ha pasado mucho tiempo, como tú señalabas, y... Y la persona se inunda de pena, de, de una angustia, de que se le paraliza el día o, o, o la semana por esa pena que se vuelve a repetir mm. todos los años, ya sea por cumpleaños, eh, etcétera etcétera Entonces ahí podríamos estar frente a una depresión, porque eh, un duelo por pérdida de un ser querido es... ...más o menos unos seis meses... ...si al comienzo uno no entiende mucho... ...pero al mes ya uno está llorando profundamente... ...eso es lo que dura seis un duelo... Meses ya toma ...eso es lo que dura un duelo... Eh, ...como una medida... ...digámoslo promedio Claudio... Eh, eh. ...sí, más o menos seis meses... ...ocho meses, diez meses... En, ...en donde uno ve... ...cómo fue la primera semana o el primer mes... Uh -huh. y ...evalúa los seis meses... ...si eh, la intensidad de las emociones son iguales... Eh, ...o han disminuido al comienzo la persona va a llorar, o sufrir, o recordar eh, todo lo doloroso, pero después empieza la persona a recordar también cosas eh, positivas, pero sí lo doloroso, hasta que se empieza a desbalancear hacia lo positivo, uh -huh. y por eso viene esto, que se actúe esta melancolía, este recuerdo eh, asociado a, al dolor, pero es un recuerdo, y ahí inmediatamente aparecen los recuerdos positivos. Claro. Eh, ahí decimos que ya la persona está sana, ¿Sabes pero lo que... eso, seis meses, ocho meses, ¿Sabes lo que pasa Claudio? Que, um, a ver eh, Claro, serían seis ocho meses Porque el resto podría ser depresión Y eso también se trata, claramente Y se puede sobrellevar Pero mm. eh, de las personas que Yo no soy padre eh, Pero esto muy de cerca Lo que significa perder un hijo, por ejemplo En el caso de una mamá de un papá Y, y, y, y, y, y es como muy Digamos lo recurrente Esta, esta filosofía de de cómo tomar o, o, o cómo llevan esto. Dicen, mira, es una mochila pesadísima, como un lastre, que te molesta, te molesta, te molesta día a día, pero hay que la acomodar para que te moleste menos. Cosa, hay que saberla acomodar. Y fíjate que esa filosofía, sí. yo la he escuchado muchas veces en este tipo de casos, cuando, por ejemplo, un padre o una madre pierden un hijo. Pero también está el sentimiento de la pena de hijos, que pierden a sus madres hace poco, hace mucho. Y esto, claramente esa rabia que de repente uno puede desarrollar, estas las personas que han sufrido esta pérdida, la rabia, el dolor, puede ser también somatizado o expulsado hacia personas que nada tienen que ver. Entonces, por eso quería enfocarme en lo que hay que hacer para retomar la semana, porque muchas veces puede ocurrir que llegue alguien a la pega mañana, por ejemplo, y se desquite con el primero que... porque tiene rabia. Y eso es válido, pero... Puede desquitarse con alguien que no, no entiende la situación o simplemente no tiene arte ni parte en el tema. ¿Qué hacer para controlar ese tipo de... Eh, ¿cómo voy a llamarlo? Ese tipo de reacciones. recordadas. Uh -huh. Tal como es esto, yo creo que hay que... a quien está escuchando y que pasan cosas similares, uh -huh. eh, entender qué emociones eh, van concatenadas, asociadas a esa pérdida. Porque una cosa es la pena, el llanto, la angustia puede ser por horas en tus días eh, o por días o por minutos esta de eso después eh, fijarse qué emociones van asociadas un si cierto tú puedes ser rabia por la pérdida eh, culpar a otros porque por tu culpa a lo mejor no fui, no llegaste médico no lo hiciste en el momento adecuado Es decir eh, sentir que <coughs> otros también tienen que ver mucho con la pérdida de esa persona o culparse también entonces el culparse también eh, eh, ver qué emociones son todas las que se involucran y quienes se involucran en las emociones o a quienes involucran las emociones porque eso me va a permitir tener como un registro más claro de cada vez que pase por esta crisis eh, ver cuál es mi forma de proceder para poder tener una mayor claridad de cómo manejarlas y, y, y aquí hay bueno consultas que también llegan de de, de auditores de la radio eh, eh, también consultas que eh, llegan de auditores, por ejemplo, dice eh, uno de nuestros auditores, buenas noches, mi madre falleció hace casi 10 años, estuve tranquilo en el velorio, pero el día del funeral tuve una crisis en la cual se me manifestó un tic nervioso, que hasta el lo tengo en momentos de estrés. ¿Se puede eventualmente desarrollar una patología como esa también, Claudio? Y también hay formas de manejarla y sobrellevarla. Mm. Sí, eh, ese tic uh, u otras cosas que, que suceden, hay que meterse un poco más en, en, en terapia, porque él quizás lo sobrelleva eh, relajándose, respirando suave. Eh, quizás ya tiene técnicas para saber que cuando se tensa, cuando se ve en situaciones dolorosas, eh, asociada un poco a la pérdida, al dolor, que sé yo, eh, surgen Bien. esos tips. Eh, pero siempre tiene que andar luchando por eh, estar atento. Entonces, en estos casos hay que revisar más profundamente cómo eh, desconectar ese, ese movimiento, y, porque ese movimiento... Esa acción es una acción que tiene que ver en alguna medida con las emociones que están eh, no bien manejadas, o están escondidas, o están complicadas. Entonces quizás una sugerencia es, cada vez que vengan los tic pensar, si dice que está asociado al funeral de su madre, cada vez que siente esa sensación de tic decir, a ver, ¿qué, ¿qué me duele de mi madre todavía? ¿Qué, qué no está cerrado en mí? ¿Qué, qué sensaciones tengo que, eh, de, de ausencia, de pérdida? que es uno de los temas fundamentales, es decir, eh, una cosa es que fallezca la madre, pero ¿qué pasa con uno? La sensación de indefensión, de, de pérdida de protección, y no tiene que ver con la edad, eh, tiene que ver con ese vínculo que puede ser muy potente, muy estrecho y que marca a la persona en, en toda su esencia, en, en todo en cómo se construye uno. Y por eso quizás en, el, en lo que dice este amigo, eh, ese tic, está expresando algo, como un semáforo que se prende cada vez que hay una situación parecida a la pérdida de su madre y ahí es eh, bueno ir revisando y asociando, ah, surge el tic. a qué se parece esto, qué emoción tengo, etcétera Estamos con Claudio Cornejo conversando de psicología aquí en la radio son las 2 de la mañana con 37 minutos y in in le invitamos por supuesto a que sigas eh, compartiendo tu experiencia si por ejemplo ayer ya día domingo, post día de la madre todavía sigues con algo de nostalgia recordaste a tu mamá que quizás partió hace poco, hace mucho o tú que eres madre perdiste eh, lamentablemente a, a un hijo o hija hace mucho, hace poco ¿Y quieres compartir tu experiencia, eh, te invitamos también que puedas marcar el 800-810-810 porque es eh, también un tema que quizás eh, uno de los tantos temas no eh, de los tantos, tantos, tantos temas, una habilidad tremenda que hay que vale la pena también escuchar eh, algunos eh, testimonios al respecto eh, Te agradece este auditor que hablaba del TIC A propósito, si hablamos de tratamiento más allá de lo de una terapia psiquiátrica Por ejemplo, Claudio, también sería bueno neurólogo, por ejemplo, ¿no? Hablando de que es un TIC nervioso No, si el neurólogo, el neurólogo tiene que ver más bien con eh, Problemas, que lesiones o alteraciones o, o elementos químicos que están funcionando ...inadecuadamente en el cerebro, entonces tiene que ver con la cosa más funcional del cerebro. ahí está. Bueno, está súper eh, eh, detallado hoy, amigo, que nos está escribiendo recién. ¿eh? Bueno, eh, 2.39 minutos, ahí está la invitación. Claudio, a propósito de, a ver, el tema del duelo como tal, tú hablabas de que son seis meses... ...visto desde el punto de vista de la psicología, pero Bien. es válido que, bueno... Hablando de que también puede desarrollar, como tú lo decías, un cuadro depresivo si es que esto se extiende por más tiempo eh, que sean esos seis meses de plazo. ¿Es válida esa frase de que cada uno vive el duelo o, de, o, o, o, o, o lo vive el, la cantidad de tiempo que cada uno eh, desde el corazón lo sienta? O? Que, que para cada uno, ¿Mm? cada uno lo vive de, de su manera. Y yo creo que, que la tendencia es un poco... Eh, lo que tú decías adelante, eh, sentir que la pérdida de un hijo es lo peor, es como una frase que, que sí, no se podría negar. Pero también existe la posibilidad de que ese duelo, que es lo peor, también pueda ser, eh, también lo decías tú, eh, mejor sobrellevado hasta el punto en donde la persona sienta que eh, se reconcilia con su hijo, eh, aunque no esté presente. Eh, y esa reconciliación es un proceso de sanación, eh, porque si no no, no, no, no se lleva a buen efecto a, o a buen, a buen puerto esto de la reparación también de, de esa pérdida. Eh, es como yo eh, logro asimilar, aceptar y reencontrarme con ese hijo o esa hija eh, sintiendo que está conmigo, que me acompaña, que, que puedo disfrutar de su de sus recuerdos, de su experiencia, del video que quedó, de la foto, sentirse uh -huh. orgulloso. Es decir, también está esa posibilidad. Pero la creencia eh, común es, eh, es lo peor y nos quedamos ahí. Entonces, eh, si uno siente que está perdiendo un poco ese, ese dolor, eh, es como que algo me está faltando. Es como quizás que no estoy siendo un buen padre al sentir que, que me duele menos. Uh -huh. Pero no es eso. Es decir, se puede evolucionar para eh, sentir que... También me reconcilio con mi pasado, con mi historia, con mi hijo o con mi hija. Eh, cada uno vive el duelo de alguna manera más o menos, eh, dependiendo de sus habilidades emocionales, uh -huh. de sus características personales. Eh, eso significa que algunos lo duran más, menos, algunos eh, expresan más hacia afuera, otros son más callados, eh, algunos eh, sufren más intensamente, uh -huh. y otros eh, tienden a, a expresarlo de otras formas. Eh, otros tienden a, a hacer deporte, por ejemplo, cuando le viene pena. Es decir, cada uno busca su, su manera, pero eh, el sí, resultado sí. final tiene que ser que uno pueda eh, mirar a esa persona que ha partido eh, en positivo. Ese es como el gran objetivo. Así es. Es decir, eh, perdí a mi hijo, pero mi hijo era este y uno se sentirse orgulloso. Mire, este es mi hijo. Ahora tendría 40 años, pero aquí está, mire. Eh, sí. eh, estudió, bla bla. bla. Eh, eh, es tenerlo en presente en mi corazón, en mi conciencia uh -huh. y no quedarnos con la imagen del ataúd y el funeral, que sabe cuando uno se queda pegado en, en el otro lado eh, Claudio, hay un tema también que tiene relación con la especie a ver, cómo también se recuerdan a esas personas, a la mamá que partió o a los hijos, a la hija que partió y la madre que ayer conmemoraba su día y que lo primero que se acuerda, bueno, todos los días apenas despierta es de su hijo o e hija que ha partido ¿no? Eh, ...eventualmente, ¿no? ¿Qué pasa con la forma de recordarlo en el, en la privacidad de la casa? Sabemos también que cada uno quizás tiene la forma de recordar... ...pero, ¿hace bien o hace mal, por ejemplo, tener tapizada la casa de fotos de esa persona que ha partido? ¿De la mamá o del hijo? En, en rigor, estamos enfocados en eso. ¿Eso te hace bien? ¿Te hace mal? Eh, ¿Se puede tomar de manera súper subjetiva, dependiendo del caso a caso... ¿Cómo, ¿Cómo eso es visto desde el punto de vista de la psicología? No, hacer lo mismo, tener una especie de memorial eh, de luto en donde entro a sufrir, porque estaría todavía con un duelo muy potente, a tener una especie de museo en donde la gente puede entrar a disfrutar las cosas maravillosas que ha dejado mi hijo. Entonces puede estar la misma cantidad de fotos, pero es como yo, eh, me relaciono con esa, con esa historia, hay gente que deja la pieza intacta. Pero eh, puede ser que entro y lloro y me desarmo completamente, o entro y lloro y la muestro como la, la pieza Pablo Neruda, la casa Pablo Neruda, donde digo, miren, aquí está la, la pieza de mi hijo. Ese proceso es en cómo yo me enfrento y cómo me relaciono con mi pena, con mi dolor. Y por eso no, no existiría como eh, un criterio eh, especial para todos. Quizás en algunos es bueno sacar las cosas porque me sigue martirizando, eh, y en otros eh, estamos felices de tenerlo porque le eh, permite mantener ese vínculo y, y, y le, le da fuerza. Pero va a depender de cómo cada uno enfrenta lo que se ha estudiado antes, eh, con qué armas se enfrenta eh, esos momentos y, y la vida sin esa persona. Mira, Claudio, eh, aquí llega un mensaje... Que tiene que ver también con la parte, digámoslo opuesta a lo que hemos estado conversando en esta ocasión. Aprovecho y hacer la invitación más 569 927888 Fíjate. Hola, buenas noches, Gonzalo, Claudio. Mi madre falleció en el 2010, ya se encontraba enferma. Ese día en la mañana, como nunca, pasé a su casa, tomamos desayuno juntos. Me retiré a mi hogar, tres horas después me avisan de su partida. Pero desde ese día me siento tranquilo, mi duda es. ¿Es normal o realmente no he asimilado su partida? Estamos hablando de algo que ocurrió hace 12 años. 12 años. Mm. Eh, quizás eh, eh, está bien, es que eh, la depresión se va a notar en, en, en andar recordando, mm -hmm. si no es a la madre, andar con la sensación de que algo me falta, con la inseguridad, de un sentir que he perdido algo... Eh, sentir angustia constante, eh, bajas de ánimo, variabilidad emocional. Eh, si siento que eso en algún momento está y se va cronificando, se va manteniendo en el tiempo, podríamos decir que puede haber algo de depresión y habría que investigar si puede ser eso u otra cosa. Pero si esta persona dice que, que siente que se despidió, que fue un momento rico, es decir, que, que bueno que llegué justo en ese momento, qué maravilla, qué dicha que puede estar ahí con mi madre en ese momento. Totalmente. Eh, y lo siente así, y lo vive así, está perfecto. Claudio, aquí hay un tema que, bueno, hace un rato estuvimos con la doctora Carolina Herrera, y, y a su vez la doctora estuvo el sábado en, la, en el programa que da en Televisión, la Guina Comida, y ahí ella relató un tema súper, súper, súper, súper fuerte que tiene que ver mucho con el mensaje que nos ha llegado recién. Cuando ella cuenta que asiste a los funerales de los pacientes que, que mueren, eh, algo que no se podía hacer, por ejemplo, en época de la pandemia, cuando, eh, ¿te acuerdas tú que era prohibidísimo? Mucho, mucho, muchas personas no pudieron despedir a sus seres queridos, eh, como corresponde, ni siquiera darle un último beso, un último abrazo, porque no se podía por el virus. Y aquí hay un caso como tal, y aquí es una forma muy distinta de poder ver la, la o, o, o quizás asimilar la muerte. Y dice, hola, luchamos tres años contra el cáncer de mi mamá. Jamás la dejamos sola, pero debido a la pandemia le suspendieron sus terapias y se agravó mucho. Su último día lo pasó en el hospital, solita, y no pudimos despedirnos de ella. Hasta hoy siento una enorme pena, porque se fue así, sin poder estar rodeada de nosotros, y tal vez quedó algo en el aire. Se fue hace un año, Me duermo y me despierto pensando en ella. A ese tipo de casos yo me refería, Claudio, eh, al proponente de este tema también de... Eh, Asumimos que, por ejemplo, para esta auditor, auditora, auditora eh, déjame ver acá de inmediato es eh, auditor. Eh, un abrazo, querido amigo, ¿eh? por tu mensaje y obviamente un abrazo apretado para ti. Eh, personas que perdieron a su mamá hace poco, pero en este tipo de circunstancias que muchas veces quedan con las ganas de, de abrazarla, de, de darle un último beso antes de... ...y venimos saliendo este Día de la Madre... ...que puede ser tan nostálgico como, por ejemplo... ...para este amigo auditor. ¿Qué pasa ahí cuando queda pendiente... ...no poderla despedir? Bueno, eh, por suerte... Eh, ...todo eso pasa en nuestra psiquis... ...en nuestro cerebro, en nuestras emociones... ...en nuestra memoria. Eh, lo que digo por suerte porque... Es, eh, ...existen soluciones, existen técnicas de la terapia o más simple en, en donde podemos reconciliarnos con nosotros porque con la madre es difícil pero si pensamos la madre está en nosotros está en el corazón, está en lo que hacemos en lo que pensamos, lo que sentimos eh, entonces se pueden hacer ciertos rituales en donde se junten los familiares en donde puedan hacer alguna oración si, si creen en Dios o algún encuentro en donde puedan eh, cada uno expresar eh, en voz alta eh, una despedida madre a, a, nos reunimos hoy para decirte o yo para decirte lo mucho que te quiero eh, siento que estás aquí con nosotros entonces quiero decir que como no te pudimos despedir otra vez eh, me despido ahora en este momento ya está en alguna parte tu madre entonces eh, te quiero decir que tengas que estés pasando muy bien nosotros estamos siempre contigo así que que también estés con nosotros cuidándonos es como eh, decir en voz alta eh, frente a otros, a los que estén también en la misma situación, eh, a modo de poder ir haciendo eh, desde, el, desde lo consciente, pero también eh, fortaleciendo lo inconsciente, esa sensación de que puedo hablarle a ella, que me puedo dirigir a ella. En terapia no lo hace más, más regulado, con pasos, qué sé yo, pero eh, lo que hacemos en terapia es un poco lo mismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Con más, mayor cuidado, de... pero es eso, es decir... Y por suerte, como digo, eso está en nuestra psiquis. Y es una forma también de, de sentir que la madre está con uno y, y poder despedirse. Ahí estamos, Claudio Cornejo, eh, conversando de psicología hasta ahora en el trasnoche. Eh, más mensajes de auditores, Claudio, que están hasta ahora con nosotros en sintonía y que eh, agradecemos también eh, la confianza que tienen con la radio de compartir estos eh, testimonios que... Que son muy emotivos por lo demás. Los, los abrazamos a la distancia a través del parlante, a través de la televisión en este caso también. A ver, aquí tengo otro mensaje. Hola. Me llamo Natalia. Perdí a mi mami hace 11 meses. Ahí estoy todo el día pensando en ella. Fue un día de las madres amargo. Triste. Aunque sé que ella está descansando. Ahí está. A ver, parece que se nos cortó con Claudio. ¿No escuchás, Claudio? Ah, está retomando de lo Perfecto. Vamos a retomar el, el sistema de Opal con Claudio para que nos escuche y lo podamos escuchar también. Ah, él. ¿ya estás con, en contacto nuevamente por el link? A ver. No, todavía no. Ahí estamos. Eh, se le cortó la, la comunicación. Déjame ver acá. No, está escribiendo ahí. Eh, está viéndola ahí que está... Te mando el link. Ahí está. Listo. A ver, estamos con Claudio. A ver. Algo le pasó ahí a Claudito. Mientras, eh, bueno, pueden seguir escribiéndonos, ¿no? Al más 5699 27888 Ahí en pantalla está el número de WhatsApp en, el, en la pantalla de BioBio Bio TV ya. Vamos a retomar con Claudio Cornejo. Antes, eh, consejos que tengo para ustedes, eh, antes de retomar con el mensaje de Natalia, que lo tengo ahí pendiente. ¿Hace cuánto que nos vas al dentista? Bueno, una sonrisa sana es tu mejor carta de presentación. Te da confianza, mejora tu autoestima. Y en Clínica Dental Tajamar te atenderán profesionales cercanos con quienes te sentirás seguro. Ubicados a Pasos del Metro Manuel Montt, eh, para que pidas tu cita. ¿A qué número? Al más 569-3866-8643. O en www.clinicatajamar.cl. Claudito, estamos nuevamente contigo. Ah, está ahora con me el mensaje voy a de si volvimos. Así es. Eh, todo un Pepito TV que me dio el pase ahí. No, perdón, don Francisco a Pepe Llerúa <ríe> que le hacía las menciones. ¿eh? Qué grande Pepe Llerúa, siempre me acuerdo de él. Oye, eh, uh -huh. tremendo profesional, tremendo locutor. Oye, eh, Claudio, ahí está el mensaje de Natalia, te lo vuelvo a reiterar. A propósito de que poco? perdió a su mamá hace poquito, hace 11 meses. Estuvo todo el día pensando en ella. Fue un día de las madres amargo. claro, primer día de la madre que lo pasa sin ella. Triste, aunque sé que ella está descansando, pero triste al fin y al cabo. Este es otro de los casos a los cuales nos referíamos al pensar este espacio. Claudio, el, acá cuando uno habla de que todo el día la pensaste, todo el día la, la recordaste, tiene que ver mucho también con el entorno, con lo que vemos de repente, o hasta con lo que soñamos que te estés acordando todo el día de lo que soñaste con ella o con quien sea ha partido no sobre eso eso que dice Natalia está bien eh, lo esperable tendría que ser deshumanizada si no sintiera todo lo que ha sentido y durante todos estos días que andar muy sensible pero de seguro Natalia también ha pensado lo bonito que le eh, ha dejado a su madre los recuerdos las fotos eh, el sello en, en, hasta en cómo se viste hasta en el estilo de ropa que usa, eh, hasta en los estilos de comida que hace, es eh, decir, eh, la madre está en todo, en cien mil cosas, y, y es ahí donde Natalia empieza también a, a, a reforzarse en lo positivo. Claudio, perdón. La pena. Perdón, perdón, ¿Mm? perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón, disculpa que te, que, que te interrumpa porque de eso mismo. ¿Es una, ¿Es una frase cliché? ¿O tiene sentido eso de que? hay que recordar lo bueno de, de quien partió ¿se aplica en lo profundo sí. o es una frase, una frase un cliché sí, que usamos se, se aplica se aplica en lo profundo yeah. por la siguiente razón es eh, cuando uno tiene una experiencia traumática dolorosa uh -huh. como en el caso de la amiga que le hicieron eh, la encerrona sí. hace un rato eh, ella va a andar con mucho miedo durante mucho tiempo va a andar con, con pánico incluso hasta de subirse al auto eh, ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a bloquear todo lo bueno del manejado, de la carretera, de los caminos, de cuando yo de paseo, cuando yo en la tarde disfrutando en primavera, qué sé yo. El cerebro va a bloquear todo eso y va a quedar pegado solamente a la experiencia negativa. Lo que va a hacer que tienda a encerrarse, a arrancar, a, a quedar casi con la, a quedar con la sensación de crisis y pánico. Eh, ¿Qué debemos hacer entonces? Es forzar al cerebro la corteza frontal que, y prefrontal a que yo eh, active los recuerdos positivos, active racionalmente las cosas que, que son la, son miles de millones de cosas positivas, porque siempre queda dando vuelta la muerte, el velorio, el funeral, que son dos o tres experiencias de tres días, cinco días, o el tiempo que la persona estuvo agonizando, quizás. Pero eh, si forzamos a la psiquis a que recuerde lo positivo, entonces vamos balanceando y nos permite salir de esos momentos más difíciles que son más emotivos, pero que si dejamos que avancen, eh, van a inundar toda nuestra capacidad de pensar. Y si estamos sanos, eso lo podemos hacer. Si estamos con depresión, eso es cada vez más difícil, porque la capacidad de razonar se va, eh, va disminuyendo cada vez más. Claudio Cornejo, conversando la vida con psicología. Y... Vamos, vamos a cerrar, Claudio, porque um, tenemos que irnos ligerito al informador. Eh, le agradecemos a todos Así los es. que han participado en este, en este bloque A. Y quiero también eh, consultarte, Claudio, como siempre lo hacemos en esta cada vez que terminamos de, de conversar, ¿dónde te pueden ubicar nuestros amigos auditores eh, que quieran eh, tomar una hora contigo? Claudio Cornejo, psicólogo, doctoralia, doctoralia, sí. es como la palabra clave aparece mi foto por ahí inmediatamente, sí, pues. o en YouTube también. Claudio Cornejo en YouTube, ah. en estos programas y otros más. Mira, acá eh, en BioBio Bio TV voy a proyectar la el sitio de doctoralia donde además pueden, por supuesto, pedir, eh, agendar la hora, pueden tener toda la información de cómo ubicar a, a Claudio, ahí aceptamos por supuesto, eh, en Barro Arana 653, allá en San Bernardo, y bueno, ahí tienen también el teléfono, no, aquí no está el teléfono en, en rigor, pero sí está eh, todo para poder reservar la Sí. sí. Ahí está todo. Eso. Está también ahí en la página, solo que en esa parte no está, pero está, está por ahí. Ah, está por ahí. Aquí está, pues. Sí. Mostra, eh, ¿Lo podemos mostrar o no? ¿Lo puedo decir al aire sí, o no? Sí, sí. Ya, pues. 9-30-21-58-82. Reitero, 9-30-21-58-82. Ahí atienden de lunes a sábado en, en San Bernardo. Bueno, y también ahí, eh, pues... Eh, Coordinar también algo, eh, si es que está lejito, algo pod se podrá hacer a distancia, ¿no, Claudito? Eh, online, pero estoy a una, a una cuadra de la estación del Metro Tren San Bernardo, mm. así que el Metro Tren está en combinación con todo el Metro de Santiago, así que muy fácil llegar y además que San Bernardo es muy bonito, así que por pueden sí. darse una vuelta por allá que tienen su... Qué linda su estilo, tierra San Bernardo, allá eh, nacen puros puro, puro, eh, ilustres de este, este país, ¿cierto? Puro hijo. Hasta Valdomero Lillo vivió por allá. Imagínate. El... Ah, Valdomero eh, Lillo. Ahí está. No era Eusebio. Valdomero, Sí, pues. El autor de Subterra. Sí. Eh, ojo ahí. Exacto. Eusebio era el del himno, el que creó el himno nacional. Porque sí. También, para Garnicer, que lo compuso. Oiga, don Claudio. Exacto. Oiga, cómo me acordé del colegio. Educación cívica, pues, ¿no? Eh? En esa época que teníamos. <risa> Un abrazo gigante, sí. querido Claudio. Gracias por estar con nosotros. Y también tenías que levantarte tempranito, ¿ah? ¿eh? Sí, a las seis, así que ya me quedan tres horas. Tres horas, ya. Pues, vamos.